que en los últimos años todos venimos de muy diferentes sitios, de muy diferentes luchas. Eh, pues, por ejemplo, yo vengo contra los ladrones, los banqueros. Hemos sentado a Rodrigo Rato y a 33 amigos más de Rodrigo Rato en el banquillo y a Blesa y también a unos cuantos amigos de Blesa en el banquillo. Ellos están ahí atrincherados en la partidocracia y en el Parlamento. Pues lo que había que hacer era entrar ahí dentro. Y y sacarlos y desalojarlos y barrer a los responsables de todo este desastre que estamos viviendo en los últimos años. Si decidamos dar el salto y pasar al otro lado a colaborar para que todo esto acabase, pues se acabaría bastante rápido. La forma de desactivarles es simplemente conocer todos lo que está ocurriendo. Lo que hacen los bancos es que justamente cuando prestan el dinero, están creando el dinero. ¿Y qué ocurre? Pues que lo crean solo cuando ellos quieren y para lo que ellos quieren tenemos que cambiar el sistema bancario de forma eh, muy profunda. Y eso no va a ocurrir con los, eh, con los actuales gobernantes. Ellos han sido lo que, los que han creado la situación que tenemos en este momento. Lo que queremos es plantear eh, todo un plan de emergencias para salir de la crisis y sobre todo, eh, sobre todo una serie de principios que llamamos democracia y punto, que consiste en que los ciudadanos todos tengamos más capacidad de controlar a los políticos.